you <laughs> Tantos chamullos y rumores tengo en el ordenador Solo les pido al menos que le escriban mejor ¿Quién va me va a devolver la ganas de sentirme vaciado En el que limita mi porvenir Estoy harta de compuesta, todo lo que vuelo pesar. La verdad es deshonesta, tanta información financiera Esta pista donde voy a pie, tengo dentro la lista Quiere que tenga la deuda sin ser la protagonista Yo soy la novedad, el me quieren decirme que me vaya Quieren mirarme cuando estalla toda la pena de si no estoy bien molesto, cuando me buscan nunca presto Soy la última de todo el resto y la primera en este puesto Si alguien supone lo contrario, tarde o temprano lo demuestro Todo lo que buscas en mí, lo vas a ver que está mal puesto Todo lo que quería cambiar en mí, mira, este es mi anclaje puro puerto Yo, no hay más dulzura, se van los deseos Los sueños no existirán si no se cantan Se van los miedos sin espanto sí. Se vuelven para raspar mi respeto Se van pa' ignorar, se van de mí, ya, ya no están. están Sube, sube, sube. sube. Ruido, ruido para lo que consumen dame, dame, dame, todo lo que pides pide, pide, pide, todo lo que ames Sube, sube, sube el volumen Ruido, ruido, pa' lo que consumen Dame, dame, todo lo que pides Pide, pide, pide todo lo que ames Estamos en la nube y no lo puedes negar Unos están colgados a otros les gusta flotar Por la red de circula toda tu realidad No me importa lo que pienses, solo Estamos todos iguales, se tienen la igualdad Hace falta que soñemos juntos la verdad Desde abajo a la izquierda se construye ya Esperando en el río pero no va a pasar Hay que caminar para el camino crear Y mucho hablar solo te va a condicionar y puede no estar mal Pero hace tiempo que quiero soñar los suelos están sedientos Y cuando corre el agua solo se lleva su alimento Todo lo que en la red aparece, parece cierto La cultura ancestral desapareció Y ahora esto, no asumo mis responsabilidades Pero lo intento, vigila tus fuentes Que hay mucho veneno perdiendo tus ojos están ciegos pero tú quieres creerlo y solo tu ser interno puede saberlo una vez experimentado el suceso tus valores aprendidos le pondrán el peso pensamientos automáticos que te comes con queso no dejes que te coman los sesos los zombies de la información creando adeptos lucha de egos que no ayudan al proceso no estoy contento en mi mente llena de conocimiento pero respiro el aire fresco de este momento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 Para ti, niñón. No. This is no. my no. movie. 2021. ¿Usted sabe? ¿Usted conoce?